Llama gas. Tengo un problema y se llama Gast. Tengo ¡Oh! un problema se llama Gast. ¡No! Esto es increíble. Ah, Efecto. Vale. Eh, hacer clip, clip, clip, clip, clip. Que no, guarda, que no guarda las coordenadas, tío. No guarda las coordenadas. No guarda las coordenadas. A ver, lo, lo hago yo, lo hago yo.